Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estáis súper súper bien que estéis protegidos en casa que no tengáis a nadie cerca que esté con esto del coronavirus que sigue dando que hablar pero el internet no se detiene nosotros los que estamos acostumbrados al teletrabajo o a trabajar en nuestras casas no ha habido gran cambio nosotros seguimos exactamente igual y como nosotros seguimos exactamente igual hoy quiero deciros que me ha llegado hace unos días um, una newsletter de alguien a quien estoy suscrita que se dedica al mundo del SEO, del SEO, del Search Engine Optimization de Google y es un post que nos dice que hay un factor de clasificación oculto que probablemente estamos eliminando. Estamos hablando de un factor de clasificación oculto en las imágenes. Todo el mundo sabemos que las imágenes son un factor importante en, la fa en las clasificaciones de Google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 Suscríbete a mi canal porque vas a encontrar tutoriales que te van a ayudar mucho en cada uno de los aspectos de tu negocio como marketing en internet. Y ahora sí volvemos a ver cuál es ese factor de clasificación oculto que probablemente estás eliminando de tus imágenes. Para eso déjame mostrarte el post original, es este. Seguramente que conoces a Matthew Woodward, sobre todo si te dedicas al mundo específicamente del SEO. Seguramente sabes quién es, la importancia que tiene... Y cómo sus consejos y sus experimentos, sobre todo sus experimentos, hayan, han ayudado a muchos dueños de negocios a rankear sus sitios web. Sobre todo en el área de afiliados, de marketing de afiliados, esto es realmente importante. No en el CPA, porque el CPA no tiene tiempo de esperar a la posición número uno. Pero los afiliados, de marketing de afiliados, una parte del marketing de afiliados, no toda... Sí que tiene tiempo para rankear perfectamente bien. Para ello específicamente es este post de hoy que es el factor SEO oculto que probablemente estás borrando. Es un post que surgió el 16 de marzo de este 2020, o sea que está nuevecito y fresquito. Hay un vídeo que él hizo, está en inglés 100%, pero es muy sencillo de seguir. Y aquí lo que vamos, lo que él ha hecho es un experimento. El experimento duró un año y construyó una serie de sitios, en realidad construyó tres sitios, y embebió imágenes con datos extras, datos que se llaman exif data, exif data, dentro de las imágenes. Y la idea del experimento es ver si eso afectaba o no los rankings. Para hacértelo muy rápido, sí, sí afecta el ranking. Aquí viene todo el proceso que él hizo. Dice: Estás borrando estos datos accidentalmente. ¿Cómo se borran estos datos de manera accidental sin tú saberlo? Muy sencillo. Cuando tú usas mm, herramientas tradicionales de imágenes, deseo para imágenes, eh, como nos indica Google para hacer las páginas más rápidas y en fin, sin querer estás borrando cosas. Uno de los más comunes es el Smash. ¿Ves? Está el, el, el Smash pero todas aquel, aquellas imágenes, perdón, todos aquellos programas que compriman imágenes, en realidad lo que hacen es borrar metadatos. No te borran píxeles de la imagen, sino te borran metadatos, lo primero. Y esos metadatos que borramos es justamente lo que nos está impidiendo rankear con las imágenes, ¿ves? Te pone como Short ShortPixel, Imagify, pues esos te van a borrar cosas. Mira, los metadatos. Strip my Metadata image. Si los stripeas es los cortas. Ya no funcionan. Luego viene aquí una opción que es. Keep all exit data from your images. Si lo vas a mantener o no. La mayor parte no lo, no lo, no lo cliqueamos. Porque es más peso. Y le ponemos el remove x5. Eh, perdón. El X, x5. Si lo removemos. Que es recomendado nos quitamos datos valiosísimos para arranquear esas imágenes dentro de Facebook. Esto es para que tú bajes una página de él. Y aquí está, mira, cómo afectan, eh, cómo adicionar las EFIP data a tus imágenes si es que no lo haces aún. Hay un, un programa que es dexify.net y aquí tú tienes que subir las imágenes y darle al EFIPMI. Te pone aquí ya el cómo puedes rellenarlo, el artista, owner name, copyright, my description. Obviamente si el copyright no es tuyo, pues no te pones tú, pones otra cosa. Fíjate que en el copyright puso su sitio, este sitio, y lo ha arranqueado vienen Te explica todo, ¿no? El Exit Tabs, el IPTC Tabs, el XMP Tags, estas cosas. Ya una vez que lo has rellenado, tú le das aquí y ya te crea esas imágenes. ¿Cómo, lo, ¿Cómo se ve esto realmente? Pues mira, te lo voy a mostrar. Esta es una imagen, una imagen normal en el coronavirus. Por cierto. Y le voy a dar con el botón derecho y le voy a dar a propiedades. Dentro de propiedades me va a abrir esto. Viene la general, seguridad, details y previous version. Yo le voy a dar clic en details. Y aquí me va a poner title, subject, rating, tags, comments, autores, bla, bla, bla. Esto es lo que una imagen no tiene. Cuando tú subes una imagen a tu Wordpress, a tu sitio web, esto no existe, no está. Tú tendrías que rellenarlas una por una con los datos correctos. No todos los datos hacen falta rellenarlos, pero los que son datos exfif, exfif, sí, estos sí. ¿Y cuáles son? En el IPTC, la IES, que esto no lo tienes en en tu imagen normal. ¿sí? Pero si tienes esto. El origen. Esto te sirve. Y esto también te sirve. El title. Esas son las cosas que tienes que rellenar. En todas las imágenes que tú quieras. Que ranquee. Si no quieres ranquear una imagen. Pues no lo, no lo haces. Y ya está. Luego lo puedes verificar. Bla bla bla. Ahí te vienen más cosas. El wrapping up. Que ponerlo todo junto. Y en fin. Así es como lo tienes que hacer. Para que tengas todas las los exit data en tus imágenes es un poco tedioso esta esta web que nos pone el aquí esta, es esta si tú le das a subir una imagen vamos a subir esa de que te había mostrado antes esta ya subimos la imagen y aquí le damos al botón exif me clic y en exif me nosotros nos vamos a la parte de aquí y aquí ya viene el general, la cámara, el tag, geotags, bla, bla, bla, bla, bla. Según su artículo, nosotros tenemos que mirar esto. Y vienen aquí varias cosas que podemos nosotros o no rellenar. En el caso de él, pone, cuando ya lo vamos a mirar, el IPTC, Diest. Entonces nos tendríamos que ir nosotros a IPTC, esta. PCC tags, y aquí poner los formatos, el valor del formato que ya está puesto, el byline, byline title, el copyright notice, aquí en el copyright pondríamos por ejemplo betisromerito.com, esto no lo voy a guardar porque no es mía, byline soldier, por ejemplo eh, war soldier, esos son los datos o y, hay, y es lo que él realmente quiere que hagas poner la meta en la keyword por la que tú te quieres posicionar por ejemplo, yo me quiero posicionar con píldoras, eh, píldoras, crece pelo, por ejemplo, crece pelo. Y aquí vuelvo a poner crece pelo rápido, por ejemplo. Y eso ya es el copyright notice, el editor, las keywords, crece pelo, crece pelo rápido. No tiene sentido poner datos que no son tus keywords, porque entonces no, no vas a rankearla. O la vas a rankear por algo que no te interesa. Por ejemplo, con la mía que es un soldier, que es un soldado, si yo le pongo soldier, me la va a rankear como soldier. Y yo no quiero que se arranque como un soldado, sino como un pelo, que es lo que yo estoy vendiendo. Entonces lo pongo ahí, lo pongo ahí. Eh, esto si quiero lo puedo rellenar, si no, no, aunque me dice que sí. Que tengo que rellenar en este caso. ¿Ves? El artista. Owner name. Copyright. Image description. Y use commerce. Entonces me voy aquí. Y busco estas partes. Como no están en esta parte. Me voy a la otra. No, en la general. Que ahí es donde estarán. Modelo. Modelo. Aquí está. Artista. Owner name. Copyright. Image description. Eso también lo tengo que rellenar. Con estos datos. Y bla bla bla bla bla bla. Aquí me pone esto. Y lo rellenaría con... Artista, artista, crece pelo y luego el lumner crece pelo rápido copyright y aquí mi página web que sería mi página de afiliados del .com, pero como no existe lo pongo así y la descripción sería y me seguí de salito, eh, crece pelo crece pelo fórmula mejorada y súper rápida ya está y le daría a GoExfin. Y una vez en GoExFing. Ya me dice que la tengo. Ya está editada la imagen. Y ya la puedo volver a descargar. Le voy a cerrar. Y aquí me dice. Descárgame. Le voy a dar a Download Me. La está descargando aquí. La voy a abrir. Le voy a dar con el botón derecho. Bueno, la voy a abrir directamente. Y voy a mostrar. Los metas que le hemos puesto. Ahí está. Es esta, le doy con el botón derecho, propiedades, detalles, y aquí los tenemos. Crece pelo, fórmula mejorada, crece pelo, eh, no ejecución, bla bla bla, crece pelo, 20 romerito, ya los tengo ahí metidos. Lo que pasa es que es un poco rollo hacerlas en un WordPress, por ejemplo, hacerlas todas a bloque. Y para eso existe un plugin, que el plugin se llama Image Rank que es esta, WP ImageRank. Son las para WordPress, pero bueno, peor es nada, no hacerlas manual. Te deja hacerlas en bloque y te pone, no todos los exifs, pero sí las algunos que te son muy, muy útiles y te ahorra mucho tiempo. Estoy buscando exactamente dónde está lo que hace. Puede optimizar el title y los tags, ahí están, ¿ves? No, no solamente el title y el tag, sino más cosas que tú verás por aquí. Eh, te resarcea o las comprime. Eh, te ayuda a mejorar los rankings y claro más tráfico y listo viene aquí un un demo que voy a dar aquí un demo a ver si me puedo adelantar un poquito más vamos a adelantarlo ahí es esto, esto es lo que hace ves insert title voy a quitar el audio el custom text in, in, in title custom title value en fin varias cosas esa es una parte no voy a ir avanzando un poquito a poquito para que veamos si nos deja hacer más cosas. ¿Ves? Ahí está. Esto que te pone a hacer así. Y sobre todo te va a dejar hacerlo en bloque. Te va a dejar hacer las cosas en bloque. Para que las puedas arrancar ves aquí ya te muestra cómo me lo ha puesto. En fin. Es un plugin bastante útil. Si estamos trabajando con bastantes imágenes. O no muchas. Pero eh, estamos haciendo o bien marketing de, de afiliados o bien un nicho que queremos ranquear o un blog que queremos ranquear y con la ayuda de las imágenes pues podemos hacerlo ¿vale? este plugin tiene un voy a parar esto tiene un precio en la versión en la versión little o es sea, en la versión pequeña en el front end voy a ver si llego al precio porque las páginas estas son eternas ahí está para un usuario o para dos usuarios. Para el custom, alt, el title. Compresión. Metadata. ¿Ves? Esto es interesante. Los custom metadata. El control de las... Personalización de las opciones. Imagen support, bla, bla. Funciona para WooCommerce también. Vale. Y eh, no tiene mis cuentas. Un solo, un solo sitio. Licencia para... Licencia para un solo sitio, licencia para sitios limitados, pero para uso personal. Ojo, yo puedo tener 20 sitios, pero sigue siendo uso personal. No es otra cosa. Ahí está. 15.95 o 9.95. ¿vale? Tiene un auto, que es este. Y lo que hace con el OTO es darnos los derechos de desarrollador, developer license. Quiere decir que nosotros lo podemos instalar en los sitios de nuestros clientes también y cobrar por esta instalación. No solamente en nuestros sitios, también con para otros. Vale. $16.95 más el $15.95. Entonces eran unos 40, 40 eur, dólares más o menos. Este, este plugin. Mi lista privada, desde luego que lo tiene gratis. Ya pueden ir a donde ya saben que está, que lo tiene gratis y empezar a mejorar el SEO de sus imágenes con este plugin, al menos en WordPress, si no es sitio WordPress no va a funcionar, pero sí que va a servir para que empecéis a ranquear imágenes y mejorar la posición de vuestros sitios en Google. Espero que os haya gustado el vídeo, eh, que le saquéis jugo. Ahora mismo tenemos que esforzarnos un poquito más en ranquear imágenes, porque todo lo que es online está viviendo un boom gracias a que nadie puede salir de casa. Entonces pues todo el mundo está buscando cosas y es momento de que pongamos un poquito más de esfuerzos. Lo dejo hasta aquí. Se despide Betty Romerito. Te deseo un muy, muy, muy buen día. Dale clic a la campanita para que sepas todos los videos que suba a mi canal. Suscríbete. Si quieres herramientas a un precio increíble, suscríbete a mi lista privada. Te voy a dejar el enlace aquí abajo y aquí en la lateral, aquí. Aquí en esta zona te voy a dejar también el enlace para que tú te puedas suscribir y consigas este tipo de herramientas a precio muy muy accesible, no vas a pagar en este caso si no estás en lista privada pero que quieres el WP Rank, no vas a pagar 40 dólares, te saldrá un precio mucho más económico para que puedas tú también mejorar el SEO de tus sitios con las imágenes que ya sabes que funciona y funciona perfectamente, está probado y hecho el experimento con los que saben de este tipo de cosas. Se despido de ti Romerito, te deseo un gran gran día y nos vemos en el siguiente video tutorial. Recuerda, Marketer, que este año, a pesar de todo, tiene que ser nuestro año. ¡Vamos!